Vamos a ver una introducción elemental a la calculadora algebraica que tiene GeoGebra. Para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de geogebra.org, yo ya estoy en ella, y seleccionar calculadora CAS. Venimos aquí, y si nos fijamos la nueva dirección es simplemente geogebra.org CAS. Aquí nos aparece nuestra calculadora. Aquí tenemos un teclado que vemos que se nos ha ocultado, pero que podemos hacer aparecer y desaparecer pinchando o bien en la cruz o bien en el teclado. Aquí, aparte de un teclado numérico, aparece también un teclado con funciones y también un teclado normal y corriente o con muchos símbolos. Nosotros fundamentalmente utilizaremos el numérico. A veces, cuando entramos en esta calculadora, lo que ocurre es que nos aparece todo en inglés. Si sucede eso, tenemos que cambiar la configuración de la calculadora para que aparezca en español. Para ello nos vamos aquí a las propiedades, o Settings en inglés, y elegimos el idioma español. Vamos a elegir el español de España. Aquí también podemos cambiar el tamaño de la letra. Yo, para que se vea bien en el vídeo, voy a poner un tamaño muy grande. Normalmente no es necesario poner algo tan grande. Guardamos la configuración y ya podemos empezar a trabajar. Bueno, pues en la parte que vamos a trabajar es en la parte izquierda, que está compuesta por celdas. Y lo que vamos a hacer es escribir operaciones dentro de esas celdas. Pero primero vamos a ver cómo se puede escribir también texto para dar alguna explicación, para escribir un ejercicio, etc. Si queremos escribir texto, pulsamos aquí y seleccionamos la opción texto. Y ya podemos escribir con nuestro teclado del ordenador, esto es un texto. Pulsamos Enter y nos aparece una nueva celda que ya va a ser para hacer cuenta. Las celdas de texto se diferencian porque tienen ese par de comillas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer son operaciones básicas con esta calculadora. Nos ponemos en el teclado numérico y vamos a hacer, pues, 2 más 6. Lo escribimos, pulsamos el Enter y ya lo tenemos. También podemos hacer operaciones pero utilizando el teclado del ordenador. Por ejemplo, voy a hacer... 4 menos 9, y si quiero escribir una multiplicación tengo que utilizar el asterisco. 45 por, vemos que nos aparece un punto, 34. Y aquí tenemos el resultado. Por supuesto, funcionan los paréntesis, 3 menos 8 multiplicado por 90... Y la jerarquía de operaciones es la misma que en matemáticas. Ahora vamos a ver cómo podemos escribir fracciones. Vamos a ello. Si queremos escribir una fracción, por ejemplo, 23 de numerador, le damos a la barra de división, aquí, y escribimos el denominador, 14. Con las teclas podemos movernos por la fracción y podemos también salir, y también nos podemos mover con el ratón, pinchando. Bueno, pues aquí tenemos una fracción, vamos a sumarla con otra fracción. Por ejemplo, 456 dividido entre 45. Pulsamos el botón de Enter, y vemos que nos da el resultado en forma de fracción, y además simplificada. Si queremos el resultado decimal, tenemos que pulsar este botón, que son dos ondas, que significa aproximadamente. Pulsamos y nos sale con tantos decimales como lo tengamos declarado en la configuración. Si volvemos a pulsar, nos vuelve a dar el resultado exacto. Ahora vamos a ver cómo se escriben potencias. Vamos a empezar con potencias muy sencillas, por ejemplo, 4 pulsamos este botón que tenemos aquí y lo elevamos al cuadrado. Si queremos otro exponente, pues tendremos que escribir, por ejemplo, 4 y con este botón lo elevamos al cubo. Pulsamos Enter. Si queremos hacer operaciones combinadas con las potencias, debemos salirnos del exponente. Por ejemplo, voy a escribir 4 elevado a la 3... Si sigo escribiendo, escribiría en el exponente. Sin embargo, si le doy a la tecla de avanzar, salgo del exponente y puedo perfectamente seguir escribiendo y haciendo operaciones. Por supuesto, también se pueden hacer raíces cuadradas. Para ello tenemos este botón. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, pues es 2. La raíz cuadrada de 10... Pues sorprendentemente nos dice que es raíz de 10, pero la podemos aproximar. Y aquí lo tenemos. Entre otras cosas, GeoGebra simplifica los radicales. Por ejemplo, si escribimos la raíz de 12, sabemos que 12 es 2 al cuadrado por 3, sale un 2 fuera y se nos queda un 3 dentro de la raíz. Y nos lo da simplificado. Si queremos escribir... Raíces de otro índice, no podemos utilizar este teclado porque aquí no aparece. Tenemos que irnos al siguiente. Y aquí ya nos aparece el botón para escribir las raíces de otro índice. Bueno, pues por ejemplo vamos a escribir la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2. Ahora vamos a hacer la raíz cúbica... Nos desplazamos con las flechas de 81. 81 es 3 a la cuarta, sale un 3 y queda dentro otro 3. Efectivamente, si lo queremos en decimales, venimos aquí. Bueno, pues esto con lo que respecta a las operaciones básicas. Pero GeoGebra puede hacer operaciones más complicadas. Por ejemplo, factorizar números, calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo pero para ello tenemos que utilizar comandos. Los comandos más o menos no los tenemos que aprender de memoria, pero GeoGebra nos ayuda. Por ejemplo, para factorizar un número, se si utiliza el comando factoriza. Lo empezamos a escribir y vemos que GeoGebra nos da una ayuda. Aunque ahí ponga polinomio, podemos escribir perfectamente un número. Por ejemplo, el 90. Si pulsamos Enter, nos da la factorización en factores primos. Si utilizamos el comando divisores, divisores, lo que obtenemos es el número de divisores que tiene el 90. Tiene 12 divisores. Pero a veces no solo nos interesa saber cuántos divisores tiene, sino saber cuáles son. Pues en ese caso tenemos que emplear el comando lista de divisores. Como vemos, la ayuda contextual de GeoGebra nos ayuda a no tener que recordar de memoria todos los comandos. Bueno, pues al pulsar aquí obtenemos los 12 divisores incluyendo por supuesto el 1 y el 90 que nos sirven también como divisores. Podemos utilizar estos comandos por ejemplo para saber si un número es primo. Vamos a ver por ejemplo cuál sería la factorización de 17. 17 es un número primo, pues no lo puede factorizar. También podemos ver cuántos divisores tiene. Como es primo, tiene que tener solo el 1 y el 17, tiene que tener 2. Bueno, pues esta es una forma bastante sencilla de comprobar si un número es simple o es compuesto. GeoGebra también puede hacer divisiones enteras, calculando el cociente y el resto. Para ello vamos a ver cómo se calcula el cociente. El comando es cociente y tenemos que escribir lo siguiente. El dividendo, por ejemplo, 234, y separado por una coma el divisor, por ejemplo, 21. 234 entre 21, su cociente es 11. Y para calcular el resto, pues utilizamos el comando resto. Y vamos a ver, en esa misma división tenemos que separar por comas el dividendo y el divisor, pues el resto en este caso es 3. Si queremos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, pues utilizamos los comandos mcm para el máximo, para el mínimo común múltiplo, perdón. Y aquí ponemos separados por comas los números, por ejemplo, 34 y 42. Su mínimo común múltiplo es 714. Y su máximo común divisor, escribimos MCD, 34, 42. Pues en este caso el máximo común divisor es 2. Cuando hayamos terminado de hacer el ejercicio, tenemos que guardarlo... Y se puede guardar de dos maneras. Se puede guardar en la nube o se puede guardar en nuestro ordenador. Si lo queremos guardar en la nube, le damos aquí a guardar, nos tenemos que registrar en la página de GeoGebra. Pero podemos perfectamente descargar el archivo a nuestro ordenador. Para ello, si nos sale esta pantalla, decimos continuar sin identificarse. Y aquí podemos escribir el nombre que queramos. Por ejemplo, prueba. Como vemos, el archivo termina en .ggb. Le damos a guardar y nos lo descarga donde normalmente descarga este navegador todos los archivos.